La Short Auto Pack de Buddha Seeds es un mix de 10 semillas compuesto por dos partes. La primera parte consta de 4 semillas de variedades clásicas muy apreciadas entre sus genéticas autoflorecientes. Una semilla de la White Dwarf, una auténtica índica que te dejará totalmente relajado. Otra de Red Dwarf, una enana compacta resinosa de intenso olor y extremada potencia. Una más de Sirup. Una de las autoflorecientes más rápidas del mercado, súper sabrosa y por último otra de su famosa Deimos, conocida por su gran tamaño pese a ser un autofloreciente con un efecto muy potente. La segunda parte del pack consta de 6 semillas 100% feminizadas y 100% autoflorecientes de nuevas genéticas diseñadas para futuras temporadas e incluso variedades experimentales creadas para explorar nuevas sensaciones con genéticas autoflorecientes. Perfecto para las despensas de los catadores más exigentes, ya que entre ellas encontrarás sabores y olores que te recordarán a muchos de los grandes clásicos. Lo único que tendrás que tener en cuenta es que en este pack los tiempos de cosecha varían entre los 50-55 días hasta los 80-85